en vivo para ganar 8 de Telenor eh, ¿Cómo valoras tú esta actividad en el día de hoy? La acogida de la gente. Excelente San Francisco demostrando que no va con el abuso esto no es justo que le estén haciendo esto a este muchacho, un muchacho que en esta pandemia se ha fajado con la gente más necesitada, con los pobres, con todo el mundazo Don Miguel, un muchacho Miguel Valerio, mi cacum mi hermanito, usted sabe que no puede estar ahí eso no era para que lo tuvieran en esa situación Tenían que darle un encarmiento y decirle borra los videos ya eso. Pero hay que investigar quién fue que puso la denuncia. Porque ahí algo, hay una persona que quiere hacerle un daño y no se puede así. Es un muchacho demasiado bacano en San Francisco. Representa la serie 5-6 como manda la ley. ¡Wow! ¡Get up! Puta claro, evidente. Dale. Ahí escucharon ustedes a Max Ferro, Quien fuera desde los inicios de la carrera de este artista urbano. Fuera su corita, cómo se le conoce.